Te invité para hablar de tango y mira lo que pasó, Mirta Legrand furiosa. Mirta Legrand protagonizó un terrible cruce con el cantante Guillermito Fernández, quien cuestionó al aire a los críticos del kirchnerismo. Por supuesto, la diva no se quedó callada y se vivió un momento de suma tensión en su programa. El conflicto comenzó cuando el músico opinó sobre la actualidad política del país y criticó a quienes participaron de la movilización el pasado martes reclamando un allanamiento en las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner. Escuché que decían se robaron tres PBI. La gente no tiene ni idea lo que está diciendo. No sabe lo que es siquiera un PBI, lanzó el invitado. Yo sé dónde está la plata del gobierno anterior. Hace 10 años que están buscando la plata de Cristina y lo pagamos con nuestros impuestos, enfatizó Fernández y eso hizo enfurecer a la chiqui, quien enseguida le respondió, Ustedes son fanáticos. No hay que negar la realidad. Sin embargo, él no se achicó y subió la apuesta, vos Mirta lo corriste por izquierda al presidente. También responsabilizó a los medios de comunicación por no dar a conocer las noticias que importan, como por ejemplo que no hay comida en las casas de los argentinos y la marcha de los docentes universitarios. Estamos hablando de quién es más chorro si este o el anterior gobierno, y no hablamos de la comida que falta en las casas. Se destruyó la vida de una forma terrible, analizó el tanguero y agregó, en vez de ver las marchas de las universidades de todo el país vemos el allanamiento a las casas de Cristina. La noticia es la falta de comida en las casas. En consecuencia, Mirta explotó, ¿Vos te crees que yo cierro los ojos a la pobreza? Yo lloro por la Argentina pero prefiero este gobierno que el otro, dijo Legrand y lanzó sin tapujos, te invité para hablar de tango y terminamos discutiendo de política y mira lo que pasó. Una lástima. Lo único que me importa en la vida es la democracia y la libertad, cerró la conductora. En efecto, pidió que no se hablara más de política.